Introduce el nombre de la red Wi-Fi que quiera compartir, tal y como la vez cuando haces una búsqueda de red. La contraseña de la red Wi-Fi. Y para acabar, tocamos en crear. Aquí tiene su código de red Wi-Fi. Puede guardarlo como imagen o compartirlo con vía cualquier aplicación.